la conciencia de que hay que cambiar el modelo de desarrollo. ¿no? Eso significa mejorar ingresos, mejorar lo social, lo ambiental, lo, lo tecnológico. Ese es el proceso que se vive actualmente y lo tienen trazado no para los próximos cuatro años, sino para los próximos 30 años. ¿no? Muchas veces decimos, ah China ahora ya no crece al 10% o al 9%, crece al 5% o al 4% o al 6% y eso es un síntoma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 El PIB per cápita en China es de poco más de 10.000 dólares. El PIB per cápita de Estados Unidos es de más de 60.000 dólares. China es la segunda potencia económica del mundo, pero en términos de IDH está en el puesto 85, de 189. El problema no es el desarrollo de China, el problema es que China sigue un camino diferente e insiste en seguir un camino diferente de signo no liberal. China es un proyecto soberano, el problema no es el desarrollo, el problema es la soberanía.